Primer, primicia, primicia aquí. Primicia aquí. De último minuto. De último minuto. Una joven es herida apuñalada. Miren el video. Ahí en una banca de apuesta estaba trabajando. Está blanco y negro porque la imagen es muy fuerte para ponerla a esta hora en televisión. Esto es una de las tantas cosas que se ven en San Francisco de Macorís. Eh, creo, Neto, que tú tienes una foto de la persona que supuestamente dice que fue sí, tenemos que agredió a la persona. Eh, es lamentable que todavía haya personas tan cortas de mente que recurran a estas situaciones. Miren es Está blanco y negro porque no se puede... Es muy sangrienta la imagen. Es muy sangrienta la imagen. Le entró apuñalada, dice la fuente. Ella trabaja en una banca detrás. Ese es el supuesto agresor. ¿Eh? Tenemos una foto también de ella, de la víctima. Este fue un homicidio, eh, no se sabe lo que, lo que vaya a hacer este país con, con, con todo esto. Esa es la joven, eh, la agredida. Ella trabaja en una banca detrás de la iglesia Santa Ana, Santa Ana o sea en, en, por ahí en ese sector eh, ¿se puede decir a Santa Ana? Santa Ana, sí. ¿Detrás? Cerca del cementerio bien, okay, ok, ahí mismo ah, Entonces okay. esta es la joven eh, está muy ah, delicada, dicen supuestamente la fuente que eh, está muriendo, esperemos en Dios que no pase más de ahí sí. y las autoridades, si él se entregó no se ha entregado, que lo haga con la vía correspondiente con lo que él crea más conveniente, que se entregue para que pague por esto. Eh, debemos dar un consejo. No es obligado estar junto con su pareja. Si usted sabe que, que usted no quiere esa joven, o usted, dama, no quiere ese caballero, tienen que separarse. Haga hijo. Te tira, mire, fulano, yo no quiero estar con usted. Pero hay una cosa que dama, el dominicano la siente, que es el no aceptar que a usted no lo quieren. Eso es cierto. Eso, dama, es el dominicano que se siente... Con ese trujillismo. Con que ese trujillismo. Hay, hay mujeres igual. El machismo también. Pero hay otra cosa también que no lo quieren... A veces, estoy haciendo ejemplo, no estoy justificando claro. a nadie. Y que si no es mía, no es de nadie. Si sí. no es mía, no es de nadie. Y si él se mete con uno, hay problema. Está bien. También hay mujeres, usted no lo quiere, no le coja dinero. No lo chapé. Ay, ese hombre a mí no me gusta, pero tiene cinco mías en los bolsillos. Pero lo me compro otra persona. Ay, ese, ¿tú sabes ese hombre a mí no ahí, me gusta. El que me gusta sí. es fulano, siempre hacemos un corito y lo despachamos. Señores, mente vaga, sendero de demonio. Amén. Ese, ese hombre viene maquinando, me está cogiendo lo mío, y viene fulano, vi, vi, viene el corita, y le dice fulano, pero a fulana la llevan. Tú Bueno, pues digan, hello, buena. Hello. Sí, bueno. Sí. es negativo, lo que usted dice que el dominicano solamente que... que que mata a la mujer cuando no la quiere, que crece ser trujillismo, no, no que, que matan los no. Estados Unidos, no, no, viven no, que... los Estados Unidos, mire el, el el régimen o sea el margen más grande de criminalidad está en México, está en México que los mexicanos matan a una mujer por cualquier cosa, aquí lo matan en Nueva York y se mandan para México o sea, lo que pasa en Santo Domingo, no pasa nada alante de los mexicanos. Así que eso es negativo. Claro Mi, que el dominicano también es bruto y mete la pata, pero... No, no, el, no estamos hablando de que lo mate. Estamos hablando de que no acepta que lo dejan. De que no lo aceptan. Es lo que yo quiero dejar dicho. De que, ah, no, Camila tiene, Camila está con Engel. Con y, y, y Camila... Ay, un ejemplo, ey, un ejemplo. ponen eso? Oye, un ejemplo. Entonces, viene La ella ansiosa, y le cara. dice, Angel, mira no corazón, eh, no podemos estar juntos más porque yo no siento, yo lo quise intentar contigo, yo siento ya que... Esto no funciona. Esto no podemos, no funciona y como vamos a quedar amigos, como, entonces Angel se transforma Mamito. y no acepta. Eh, eh, ahí, Don, es que yo quiero llegar que no lo acepta. ¿Eh? Entonces, ahí viene el que cuenta, ahí viene él, el caballero, a meter esa conversación en todos los lados. Sí. Estamos bebiendo allí con Jorge, un cumpleaños, Jorge, esa mujer no sirve, esa mujer, qué sé yo, qué. ¿Me ¿No entiendes? Entonces, eso va creando en la mente una psicología rara. Entonces, viene el diablo, el señor reprenda, y viene y actúa de mala manera. pero en Dios que esa muchacha... Pueda rebasar este, pueda eh, este mal momento que está pasando. Continuamos, Camila. Y continu